¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta cuarta entrega eh, de ¿Qué no es coaching? Es, eh, el, tiene el propósito, digamos, de estos videos que son cortos y trato de hacerlos lo más simple y sencillos posibles para aquellas personas que todavía no han llegado a tener una experiencia, una conversación de coaching, una experiencia de una sesión de coaching con un coach, puedan entender de a poco eh, de qué se trata el coaching, cómo es la metodología de trabajo en una conversación de coaching y qué es y qué no es coaching, ¿sí? Entonces, posiblemente porque esto tiene que ver con las preguntas que habitualmente me hacen algunas personas que se acercan, digamos, me contactan sin haber tenido una experiencia previa. Entonces, como no conocen, muchas veces los relacionan con otras cosas, ¿sí? con otras disciplinas, con otras metodologías de trabajo. Eh, entonces, me pareció más sencillo, por lo menos ahora en esta, en esta primera etapa, definirlo desde lo que no es. Entonces, en esta cuarta entrega es que no es coaching? No es un espacio, no es un encuentro con un mentor que servirá como ejemplo a seguir, como modelo a seguir. Entonces, nosotros los coaches, yo como coach profesional, en una conversación de coaching, con, eh, no me pongo en ese rol de mentor, no me pongo en el rol o en una posición donde soy un modelo a seguir, sino todo lo contrario. Eh, soy lo que se llama, nos llamamos nosotros posiciones bajas, estamos por, al, a la, al, mismo, al mismo nivel o incluso hasta por debajo del de nivel de conocimiento que tiene nuestro coachee. Nuestro cliente. ¿sí? Eh, nosotros preguntamos, si se quiere, como para ponerlo así en palabras fáciles, nosotros preguntamos, desde, nosotros preguntamos desde el desconocimiento, desde la curiosidad, desde ese lugar objetivo, sin tener los prejuicios o los juicios que cada uno de ustedes o, o los clientes tienen sobre sus propias situaciones. Y nosotros desde ese lugar, como del desconocimiento de lo que está pasando, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, trabajamos en una conversación de coaching. Por eso no podemos ser un modelo a seguir. Porque básicamente no conocemos eh, lo que específicamente pasa con el tema que trae nuestro cliente a una conversación de coaching, a una sesión de coaching. Entonces, en esta cuarta entrega, era una como otro, si se quiere, otro detalle más, otro aspecto más de lo que no es coaching. Ya en breve, en los próximos días, eh, comenzaré a subir cosas de que sí es coaching. Pero me pareció como más sencillo a veces posiblemente como relacionarlo con otras disciplinas u otras metodologías de trabajo similares, parecidas, como a veces se confunden, ¿sí? Y que muchas veces no, me preguntan. Entonces, ¿qué no es? No es un encuentro con un mentor donde servimos como modelos a seguir. sí Esto no es coaching. Si, si vos... Eh, eh, Estás buscando eso, no vas a encontrarlo en el coaching. Y si una persona que, a la que cual contratás y te, digamos, te ofrece un servicio de coaching, no va a ser desde ese lugar de mentor, no va a ser desde ese lugar de modelo a seguir. ¿sí? Así que espero que te haya servido estos, estos minutos de video para entender un poco más, ir de a poquito como desmenuzando ¿no? esto de, de qué se trata el coaching qué es y qué no es coaching. Espero que te haya servido, que te haya sido útil y nos vemos en la próxima entrega. Chao, chao.